Eh, sí, por estos medios queremos hacer un llamado. Hace días que se ha venido hablando de Ataracos eh, en el sector de Vita del Valle. Queremos decir como presidente de Junta de Vecinos que Vita del Valle ahora mismo está un poco tranquilo. O sea, las autoridades están haciendo su trabajo. Eh, por otro lado, también le hacemos un llamado a las autoridades eh, tanto al ayuntamiento, de que nuestro sector, nuestras calles siguen intransitables. Como ustedes bien la prensa conocen cómo está la comunidad, nosotros en los próximos días estaremos haciendo una convocatoria a nivel de todo el Gran Valle, ya que nos hemos organizado toda la junta de vecinos para luchar. Por lo que también le hacemos un llamado a la gobernadora provincial, para que acuda con, eh, con los acuerdos y los compromisos que ha asumido con el Gran Vítor Valle Especial en Vista Nueva.